Buenas, buenas. ¿Qué tal? En el video de hoy tenemos para ver qué es lo que tiene este secador que me dieron para reparar. Vamos a revisarlo. Acá a simple vista, en un primer momento estoy viendo esta tecla está metida adentro. Pero bueno, aparentemente no tira viento, está haciendo ruidos raros. Vamos a ver qué es. Lo primero que vamos a hacer es buscar los tornillos, estos dos tornillos que tiene acá para sacarle esta tapa. Son dos tornillos Phillips, sacamos la tapa y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a guardar los tornillos que no se pierdan los ponemos a un costado en un primer momento lo que estoy viendo acá que tengo estos dos cables pelados pero de casualidad no se pusieron en corto se ve que alguien ya lo estuvo revisando y cuando lo armó los mordió con la misma tapa bueno vamos a ver un poquito de qué se trata esto bueno estas dos estas dos teclas que tenemos acá una es para la velocidad y la otra para Darle mayor o menor temperatura a la resistencia que tenemos acá adentro. A ver. Como primera medida vemos que el motor está medio frenado. Evidentemente le falta lubricación, debe tener un poco de, de mugre. Vamos a vamos a limpiarlo primero. Le vamos a sacar un poco la tierra. El propio uso del ventilador al girar, justamente, va agarrando aire y ese aire viene con partículas. Toda esta mugre que tenemos acá, no molesta, pero ya que lo estamos desarmando, lo limpiamos. Bien, primer punto. Vamos a sacar esta tapa. Después la limpiamos bien. Acá tiene dos tornillos, uno acá y uno acá, que son los que me van a sujetar al motor. Dos tornillos Philips también. Vamos uno, el otro. Estos dos tornillos son los que me van a sujetar el motor a la carcasa. Lo van a mantener alineado. Bueno, vamos a tener cuidado de no cortar estos alambrecitos que son los que hacen el campo magnético del motor. Vamos a revisar la resistencia que tenemos adentro. Ya tenemos el secador desarmado. Vamos a limpiarlo un poquito. Como primera medida vamos a revisar que no esté la resistencia cortada yo sé que la resistencia no está cortada porque ya lo probé y vi que calentaba el problema que tenía es que no tiraba mucho aire por el propio uso suelen meterse pelos acá y hacen que el motor se frene pero no es el problema este lo que sí quiero hacer estos dos cables los vamos a Empalmar bien, le vamos a poner un, un pedacito de termocontraíble o simplemente le podemos poner un pedacito de cinta aislante, así no tenemos que cortarlo. Lo ideal sería cortarlo, hacer el empalme y ponerle el termocontraíble. Pero para no cortar el cable, vamos a dejarlo así. Es típico que los secadores se llenen de pelusa y por ese motivo no funcionen. Vamos a revisar los carbones, aparentemente los carbones no son el problema, tenemos los dos carbones que hacen contacto en la parte central, en la parte del rotor, le llevan la alimentación al rotor sin ningún problema. Lo ideal en estos casos es no desarmar de más, porque uno a veces cuando desarma, si no es realmente necesario es preferible no desarmarlo porque son piezas plásticas, y esto gira una determinada velocidad y después se desbalancea y empiezan los ruidos, vibraciones y no queremos que eso suceda. Por lo que estoy viendo acá, no tiene demasiado inconveniente. Vamos a lubricar un poquito. Vamos a ponerle un poquito de lubricación a los bujes y vamos a ver cómo se comporta. Un poquito el de abajo, un poquito el de arriba. Ahí lo empezamos a notar un poco más liviano. Gracias a la lubricación. Para que se entienda... El principio de funcionamiento del secador tiene una resistencia en forma de espiral en este cono en donde se produce la temperatura para que pueda secar el cabello. Esta resistencia si yo no la tengo ventilada permanentemente lo que va a hacer es se va a poner el rojo vivo y esta parte se va a quemar, entonces para que tenga un buen funcionamiento un correcto funcionamiento tiene que tener una turbina que hace que el aire circule y va calentándose a medida que va enfriando o sacando calor de la propia resistencia. En algunos casos las resistencias, acá adentro tienen un térmico, que en este caso no lo veo, no lo estoy viendo, que cuando calienta demasiado para protegerse, se abre ese contacto interno y hace que no se derrita todo el secador. si sí, En el caso de que el ventilador deje de funcionar. Bueno, no veo más inconveniente que este. Lo que vamos a hacer es limpiar las dos carcasas. Una vez que limpiamos las carcasas, vamos a proceder a encintar acá. Vamos a tratar de no meterle los dedos a la cinta. este método para reparar no es lo ideal pero bueno, debido a que no podemos salir a conseguir muchos repuestos muchas casas de electricidad están cerradas por el tema de la cuarentena nos vamos a arreglar con lo que tenemos en casa vamos a cortar otro pedacito de cinta para ponérselo a la línea se ve acá que está pelado se ve que en algún momento se mordió con la propia carcasa. Vamos a poner una cantidad generosa, porque esto después con el tiempo se va a mover, se va a aflojar. Pero si estuvo andando así, peor es que no tenga nada. Bueno, vamos a empezar a armar nuevamente. Bien, la idea es que esto va acá adentro, la resistencia va acá adentro, tiene dos niveles de resistencia, no se los había mostrado, tiene tres cables, dos de los cuales son principio y fin y uno intermedio, principio y fin, intermedio. La propia conicidad hace que quede metido adentro. Vamos a pasar los cables por estas dos ranuras que tenemos acá. Que no molesten. Y que no se vayan a morder. Estas teclas que tenemos acá, habíamos dicho que me dan las dos velocidades... Tienen un diodo que hace de carga para que gire más despacio el motor. Vamos a trabar estas dos teclitas en su lugar. 0, 1 y 2. 0, 1 y 2 dos para el mismo lado ya están conectadas no pasa nada si la ponemos al revés pero por una cuestión estética vamos a ponerla como corresponde Lo vamos a terminar de acomodar una vez que tengamos el motor instalado esta gomita esta gomita va acá adentro vamos a poner los tornillos con sus separadores cada tornillo con su separador este es el tope para que el tornillo no llegue, no, de acá abajo va. para que el tornillo no llegue hasta la base. Vamos a poner primero el tornillo, ponemos primero el tornillo, ahí, y después el separador. Lo que se suele hacer en estos casos es probar pero prefiero armarlo para no correr ningún riesgo cualquier cosa lo volvemos a desarmar son dos tornillos nada más no hay ningún problema ponemos el motor con sus tornillos en su posición ahí está. ajustamos se ve bien ahí Ay. No ajustamos demasiado porque los enganches son plásticos y se pueden romper. Vamos a pasar los cables por las ranuras para que no se vayan a morder. Vamos a repartirlo. Repartido. Y colocamos nuevamente las dos teclas. Ponemos la otra tapa, revisando que no haya quedado ningún cable, obstaculizando ahí. que no se vaya a apretar ahí adentro. Acomodamos los cables. Y acomodamos las teclas. Es un sistema bastante extraño este porque no podemos levantar la tecla con facilidad. Y va a costar un poco que quede en su posición. Vamos a poner esto acá. ahí está vamos a ver si cierra esta parte ahí cerró hacemos que las teclas queden en la posición cero y que no se vayan para adentro una vez que logramos todo esto podemos poner los tornillos para darle el cierre definitivo Ahí se acomodó, ponemos el otro. Para terminar nuestro trabajo, acá tiene una etiqueta que me indica 220 volt, que es la tensión de entrada, 1000 watts. que significa que consume 1000 watts? Ahora vamos a hacer la cuenta. Vamos a ver en función a esa potencia que consume este secador, qué corriente va a circular por este cable. La cuenta es bien sencilla. La potencia es igual a tensión por corriente si nosotros conocemos la potencia y conocemos la tensión podemos despejar la corriente y de esa forma nos quedaría potencia sobre tensión potencia mil watts dividido 220 volts. nos quedarían vamos a probar si todo quedó bien vamos a enchufarlo siempre antes de enchufarlo hay que verificar que las dos teclas Estén en cero, vamos a darle un primer punto al motor solamente a la velocidad del ventilador, está funcionando perfectamente. La segunda velocidad está funcionando y vamos a darle el primer punto de calor, calienta, segundo punto. Funciona perfectamente. Lo dejamos enfriar. Lo dejamos enfriar y lo paramos. Perfecto. Bueno, espero que les haya quedado claro cómo funciona el secador, cómo lo podemos revisar. Podemos hacer una reparación rápida. En el caso que tenga solamente un poco de pelusa o tierra. Lo único que tendríamos que hacer es limpiarlo y lubricarlo para que vuelva a funcionar sin ningún problema. Ya tenemos el secador listo para poder utilizar. Como ustedes habrán visto es bastante sencillo. No tiene demasiados secretos. revisar un, el funcionamiento del secador. El único inconveniente con este tipo de electrodomésticos. A veces no tenemos la herramienta para desarmarlo y se nos complica. Les había dicho anteriormente, vamos a ver si el secador está consumiendo la corriente que tiene que consumir. Que no sea ni mucha, ni demasiado poca. Si consume poca, no calienta. Si consume mucha, es porque tenemos la resistencia en cortocircuito. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo acá tengo preparado un enchufe con los cables separados para poder medir con la pinza amperométrica. Acá tenemos una pinza que nos va a permitir tomar la corriente que está circulando por el conductor cuando yo encienda el secador de pelo. Vamos a enchufar acá, vamos a enchufar el secador y ahora vamos a poner, corremos acá, vamos a poner, simplemente agarramos uno de los dos conductores que va a llevar la alimentación y vamos a encender el secador ahora vamos a conectar la resistencia a ver si se llega a ver ahí 2 con 4 ponemos la segunda resistencia 4,3 amperes Una, dos con cuatro, y sin resistencia, solo la corriente que toma el motor. Una velocidad, apagado. De esa manera pudimos verificar que el secador funciona perfectamente. Hay algunos secadores que son descartables, que no tienen forma de poder ser reparados. Aparte por el valor económico que pueden llegar a tener, no se justifica, a veces ni siquiera a comprar los repuestos. En este caso sí, es un secador bastante viejito y bueno, antes se fabricaban con otro concepto las cosas y por suerte este lo pudimos desarmar, lo pudimos limpiar y lo podemos seguir utilizando. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y a la brevedad estaré respondiendo. Muchas gracias y a secarse el pelo. Si les gustó el video, no se olviden de compartir, darle un like y sobre todo, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos contenidos. Por suerte, gracias al apoyo que estoy recibiendo, el canal de a poquito está creciendo. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, chao chao.